Hoy te muestra una forma gratuita para hacer gas falso iPhone. En primer lugar, conecta iPhone al ordenador. Abre Yanigo. Selecciona Cambiar ubicación. Ingrese ubicación que quieres ir. Cinco segundos, ya está en Tokio. Solo necesitas 5 segundos. Viaja todo el mundo. Lo apruebe. Hasta próximo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal si te gusta.